Hola a todos y bienvenidos a Danstein. En la clase de hoy continuaremos con lo que tiene que ver con la ley coseno. Primeramente vimos la ley seno, pero ahora nos vamos a concentrar en todo lo que tiene que ver con la ley coseno. En esta clase veremos consideraciones para aplicar la ley coseno, fórmulas para la ley coseno y por último ejemplos de aplicación de la ley coseno. Comencemos consideraciones de la ley coseno se utilizan diferentes tipos de triángulos o triángulos diferentes a triángulos rectángulos dos se tienen tres lados es decir que me pueden dar un ejercicio en el cual aparezcan solamente los lados de un triángulo y por último para dos lados y un ángulo no correspondiente a diferencia de la ley seno que se vio anteriormente en la ley coseno nos concentramos en que el ángulo no tiene que corresponder a los lados, a diferencia de la ley seno. De igual forma, les dejo el enlace para que vean la ley seno. Entonces tenemos lo siguiente, no olvidemos. Ángulo A con su respectivo lado A, ángulo B, lado B. Miren que está al opuesto. Y ángulo C con su respectivo lado C. Bien, vamos a mirar entonces las fórmulas que rigen la ley coseno. Tenemos lo siguiente. Para hallar lados o ángulos tenemos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de A no olvidemos que a, las letras en mayúsculas las vamos a designar como ángulos y las letras minúsculas son los lados, entonces para un lado correspondiente a, al final va a tener su correspondiente ángulo y aquí van a intervenir los que no no, no están, que serían los de otros dos lados entonces a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, 2bc esto también aplica para el lado b y el lado c, miremos para B, entonces acá tendría el lado B, y al otro lado, el ángulo B, los que faltarían, entonces serían A y C, y vuelve y se aplica la misma fórmula, de igual manera para C, entonces acá tengo el lado C, y su correspondiente ángulo C, e intervienen aquí los lados A y B, A y B, muy bien, estas fórmulas, se pueden utilizar para hallar, ángulos y lados teniendo en cuenta las consideraciones anteriores entonces vamos a resolver una serie de ejemplos que nos permitan entender con más claridad estas fórmulas miremos primer ejemplo calcular los lados y ángulos del siguiente triángulo me dan lo siguiente me están dando este, la este lado este otro lado y este ángulo 30 muy bien Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo estos dos lados, vamos a llamarle por su nombre. Entonces, voy a llamar a este lado A, este ángulo A, con su correspondiente lado A. Ángulo B, con su correspondiente lado B. Ángulo C, con su correspondiente lado C. Ya acá podemos ver lo siguiente. Tenemos dos lados con un ángulo, pero miren que el ángulo no corresponde a ninguno de estos lados porque no es no está correspondiente a ellos entonces aquí aplica la ley coseno vamos a ir hallando primeramente el lado A para luego hallar lo demás, empecemos con el lado A entonces vamos a utilizar la, esta fórmula A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, coseno de A conocemos el ángulo A, lo conocemos el lado B lo conozco el lado C también, entonces vamos a hallar el lado A, entonces reemplacemos 30 al cuadrado 40 al cuadrado, todo lo siguiente vamos a ir reemplazando entonces esto daría 30 al cuadrado da 900 40 al cuadrado da 1600 y 2 por 30 y por 40 y por coseno de 30 da menos 2078,46 vamos a hacer la suma y la resta, eso daría 2500 menos 2078 por último vamos a efectuar esta resta esto nos da 421,54 pero como podemos ver se encuentra al cuadrado nos interesa que la variable A esté sin este numerito entonces le vamos a sacar raíz cuadrada la raíz cuadrada de este número da igual a 20,53 es decir que este lado vale 20,53 Ahora, vamos a mirar, ya hallamos este lado, tenemos estos dos que ya nos dan, nos faltan hallar los ángulos B y ángulo C. Entonces vamos a primeramente hallar el ángulo B. Entonces utilizo la fórmula de B que me relaciona el lado B con el ángulo B y vamos a despejar este ángulo que es el, mi ángulo de interés. Entonces reemplacemos primeramente... Entonces, donde esté B, esto daría 30 al cuadrado, A, que ya lo hallamos, C al cuadrado, menos 2 por A, que ya lo tenemos, y por C. Hagamos el cálculo, esto daría 900, esto al cuadrado, 40 al cuadrado. Efectuemos la suma, esto quedaría 900, 2.021,48 menos 1,231,8 coseno de B. Ahora, ¿qué tenemos acá? Como esto está positivo, lo voy a pasar al otro lado a restar. Quedando 900 menos 2021, 48. Hacemos la resta. Esto daría menos 1121,48. Ahora, miremos que al ángulo B le estorba este valor. Como está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. No olvidemos que menos por menos da más. Y efectuamos esta división. Entonces quedaría 0,91. Por último, para despejar el coseno, lo pasamos al otro lado, cambiando como coseno a la menos 1, quedando coseno a la menos uno del valor que dio la división. Entonces, coseno a la menos uno de 0,91 da 24,49. No olvidemos que se utiliza la calculadora, los símbolos de grados, minutos y segundos, y esto nos daría 24 grados. Es decir, que ve equivaldría a 24 grados ya tenemos el ángulo de B me falta solamente hallar el ángulo C entonces vamos a hallar el ángulo C como podemos saber recordemos que la suma de estos tres ángulos debe dar 180 entonces por diferencia lo vamos a hallar C va a ser 180 menos 30 menos 24 y eso me va a dar este ángulo, o sea que C equivaldría a 126 grados, siendo C, 126. De esta manera hemos resuelto el triángulo de forma completa, hallando todos sus lados y los ángulos que le hacían falta. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Calcular los ángulos del siguiente triángulo. Nos dan estos lados... 15, 12 y 10 vamos a poner las letras de cada uno de estos valores A, su opuesto sería A igual a 12 B, su opuesto sería B igual a, en este caso sería 10 y C, por último sería C igual a 15 ya tenemos la variable A, B y C tenemos los tres lados no olvidemos una de las consideraciones que dice que se deben tener tres lados, en este caso aplica perfectamente la ley coseno, entonces vamos a hallar cada uno de estos ángulos comencemos con el primero, vamos a hallar A utilizamos la fórmula del A, que relaciona el lado A con el ángulo A y vamos a ir reemplazando, entonces 12 al cuadrado, B vale 10, C vale 15 reemplazamos B vale 10 y C 15 y hacemos el cálculo, esto daría 144, 100 225, 2 por 10, por 15. Efectuamos ahora la suma de estos dos. Esto daría 325. Ahora lo pasamos a restar. Quedando 144 menos 325. Esto queda menos 181. Por último, este menos 300 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Ahora, podemos hacer la división. Esto quedaría 0,63. No olvidemos que menos por menos nos da con signo positivo. Ahora este coseno lo pasamos para el otro lado. Quedando coseno a la menos 1 de 0,603. Y este ángulo nos daría 52,9. Utilizamos la calculadora. Y esto nos redondea 52 grados. O sea que esta sería la respuesta. El ángulo A valdría 52. Ahora vamos a hacer lo mismo para hallar el ángulo B podríamos utilizar ya la ley seno ya que tenemos su lado, un ángulo con su lado opuesto pero vamos, para el ejercicio vamos a trabajar solamente con la ley coseno entonces vamos a utilizar la ecuación coseno en este caso voy a hallar el ángulo B que relaciona el lado opuesto B con el ángulo B entonces reemplacemos 10, hacemos el mismo ejercicio, 10 al cuadrado 12 al cuadrado, 15 al cuadrado, reemplazamos A que vale 12 y C que vale 15 y efectuamos de igual forma 10 al cuadrado da 100, 12 al cuadrado 144, 15 al cuadrado 225 y ahora efectuamos esto, esto daría 369, 2 por 12 y por 15 da 360 ahora esto que está sumando lo vamos a pasar a restar. Quedando 100 menos 369. Eso quedaría menos 269. Y como esto está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Menos por menos da más. Esto quedaría 0,747. La división de 269 entre 360. Ahora por último hacemos lo mismo que en el caso anterior el coseno lo pasamos al otro lado quedando coseno a la menos 1 de 0,747 eso da 41,6 hacemos el cambio y esto quedaría que b vale 41,6 acá hay una corrección, eso tiene que ser el ángulo b es el de acá. ahora, por último nos faltaría hallar el ángulo c que en este caso se invirtieron las variables esta tendría que ser el ángulo c y este valor de acá le corresponde a este ladito de acá hacemos lo mismo no olvidemos que esto debe valer 180 entonces toda la suma de los tres ángulos debe dar 180 restamos el ángulo b el ángulo a y esto daría 87 grados ya o sea que el ángulo c vale 87 grados acá fue un error de cambio de variables pero en realidad este valor corresponde al lado de acá y este valor corresponde al lado de allí solamente un cambio allí de esta manera concluimos el ejercicio te agradezco mucho tu atención si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que me des una manito hacia arriba y lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de todos estos videos. De igual forma, te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que te des cuenta de todos los videos que voy subiendo constantemente. Te invito de igual manera a mis redes sociales, Facebook e Instagram. Los enlaces los encuentran en la parte baja del video.